En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 4852 es el número ganador del sorteo de hoy, 7 de mayo del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico. En Supergiros estamos de fiesta con la K Millonaria de Colombia Casa.